Tener a jugadores que frontear, entiende el título de este vídeo, quizás no, porque es mi simple opinión. Pero aquí van algunos de los aspectos fundamentales para que esto sea una joya sin brillar. En un videojuego, lo que te suele atrapar nada más empezar, suele ser su banda sonora. En este caso, tiene una mezcla tecno con ese ambiente de tensión, lo que hace una banda sonora excepcional, la cual suele dar muy buena impresión a los jugadores en su primer inicio. El problema llega cuando abres el juego y entras al menú. Lo que parece sencillo y poco tedioso se convierte en una amargura para los jugadores inexpertos. Pero lo cierto es que el menú está bastante bien. Está compactado, complementado, una vez ya lo comienzas a manejar. Tienes todo el al alcance de unos pocos clics. Puedes buscar desde objetos concretos hasta moverte por mercados. Claro, pero imaginaros por una vez volver a entrar a Skyfront Tarkov solos y sin ninguna noción del juego. Puede parecer uno de los objetivos más difíciles, pero os prometo que aprenderéis a usar cada, una herramienta, cada herramienta de este menú, o sea, todo lo aprenderéis a usar. Así que no te asustes, el menú no lo tacho ni de malo ni de difícil, comento simplemente que es tedioso, pero es tedioso todo en este juego. No es un, jugador, no es un juego para jugadores arcade ni tampoco para ordenadores de gama baja, por desgracia. Si todos los pensamos, en Skyfront Tarkov tenemos un factor común, que tiene un rendimiento bastante mejorable. Tiene muchísimas caídas de FPS, de light, de sink en peleas, incluso bugs que te matan con todo el loot encima. Pero tampoco hay que quitarle mérito, el juego se ve increíble, tiene una escenografía increíble, los mapas te hacen sentirte en cada uno de ellos, los cambios climáticos son súper inversivos, he llegado a pensar que está lloviendo en mi casa, las luces, las sombras, todo el apartado gráfico me parece una joya, pero también sin brillar, porque puedes hacer un juegazo, lo más de bonito, que se vea súper bien, pero si lo mínimo requerido para jugar es un ordenador de la estación espacial, todo esto se derrumba. Pero en este juego hay muchas cosas que se derrumban, aunque lo mantengan en pie otras mil que nos hacen en amarlo. Lo primero que a mí yo al empezar a jugar a este juego fue la curvatura de aprendizaje. Cuanto más aprendes, más te gusta. Y cuando más juegas, más aprendes. En resumen, te vicias. No es un simple Battle Royale en el cual hay 5 armas y 2 misiones, este juego tiene un lore gigantesco, desde más de 1000 objetos luteables hasta 500 accesorios para personalizar armas. Tiene un sistema de quest bastante chulo, aunque cuestionable, y bueno, qué decir de la joya de la corona, el gameplay. Es uno de estos sistemas de juegos que se sienten únicos, los shooters en general tienen a ser súper sencillos, más arcade, pero Tarkov apuesta por la dificultad y se ve recompensado con una jugabilidad única, es súper realista, el sistema de curas es una barbaridad en este aspecto, seguro que si recibo un tiro en la, pierna en la vida real gracias a este juego sé cómo curar para, para no tener una la puta. puta. El lootear quizás al principio también te bloquea, que vendo, que me quedo, hay mil páginas que te dicen cómo hacerlo, pero antes de nada, pensar, si sois chino farmer como yo, tenéis un lore gigantesco y miles de objetos que farmear. Es muy divertido, ¿verdad? pero es divertido hasta que te toca enfrentarte al enemigo. Tamperos, pro players y hackers. Así dividiría yo el enemigo real que hay en el PvP. Esto desemboca en el pozo de la amargura y en los lamentos de sentirte malo, malo, malo, malo, más malo que pegar a un padre con un cassette mojado. Pero lo que hace especial a este PvP y por la que la gente está enamorada de ello, es sencillo. En cualquier momento de la raid puedes caer, caer con todo tu ruido, y eso se siente como que has perdido el juego al completo. Así que imaginaos cómo debes sentirte al matar a un player farmeado hasta los dientes, es el caso totalmente contrario, es como si hubieras encontrado el tesoro perdido. Esa sensación no la dan a otros juegos, al asesinar vio online a un compañero. Además, los pvp no son conocidos como los de DMZ o lo de The Hand por su rápido tack to kill, son pvp pausados, de pensar de tener ahí, de curarte, de jugar bien tus cartas, y eso siempre da puntos, así que muy puntos para Tarkov en ese aspecto. El PvE ya se pone un poco más tedioso, scabs con aimbot, riders con ambas que no te construyas tú en apenas que lleves 500 horas jugando, pero también te da un lore gigantesco y muchísima jugabilidad, el problema sigue siendo la dificultad. Estas SIAS tiene conocidos pues, como scabs, los boss mierders, que parecen boss del Call of Duty, aunque a veces tienen un giro o un brillar en la mente que te meten tiros como si fueran bedshot. Existen también los escape Players, que son inofensivos, no suelen dispararte, pero cuidado porque son Scap Players, son. Personas metidos en cuerpos de bots, pero bueno, mucho cuidado con ello. Luego también están los scapriders, que aquí es cuando se empiezan a complicar la cosa. Son los que los bichitos que protegen al bichote. Y los bichitos llevan van equipados como el bichote. También están los bosses, que son los bichotes que llamo yo, los snipers, etcétera. esto me refiero a que el juego es gigantesco. Te ofrecen mil oportunidades, tanto de escenarios, misiones, PvE o PvP. Pero entonces, ¿por qué hay solo 200.000 jugadores en su máximo pico, en su mejor época y en DMZ, que es su hijo, tiene 400.000, aparte de que MZ es gratuito la dificultad. Faltan modos casuales para players casuales. Nadie quiere estar en tensión 24 horas. Quizás un modo arena para practicar tu puntería estaría bastante bien, el cual ya está confirmado y todos tenemos unas ganas tremendas de verlo. Tampoco le iría mal complementar alguna de sus herramientas para hacerla más intuitivas, rápidas, fáciles, Yo no que sé, para jugadores nuevos, como el sistema de construir armas, que es un poco locura. Luego también necesitaría brillar un poco más en Twitch, aunque lo está consiguiendo ahora mismo con el nuevo Wipe. En tan solo dos semanas atripica a los viewers que tiene a jugadores, o sea, juegan 200.000 personas y lo ven 700.000. ¿Por qué? Porque es un juego divertido, entretenido es un juegazo en general, pero es muy difícil y la gente prefiere verlo antes que jugarlo muchas veces. Para esto también hay que pensar que los players que llevan varios wipes también se están empezando a aburrir y estos players son normalmente los que streamean. Entonces hay que mantener a esos players y conseguir que esos players nuevos se adapten al juego. Para que los players antiguos se queden en el juego aparte de hacer cambios generales, también tendrían que cambiar un poco las mismas quests. Aunque se han añadido diarias, el sistema de quests sigue siendo el mismo que desde el primer día. Pero creo que Battle state Game está haciendo un trabajo grandioso con este juego. Pero dudo que un Souls eh, shooter pueda triunfar al mismo nivel que un Fortnite o un Warzone. Tampoco lo buscan ellos, ¿eh? O sea, simplemente es que a mi parecer quieren hacer lo suyo y lo suyo está bien. Es un tipo de juego para un tipo de persona y no es un juego que vaya a triunfar, pero es una joya. Así que si estás pensando en pasar un rato de sufrimiento con pequeñas dosis de sentirte un dios, prueba Tarkov. Te prometo que te gustará y no me han pagado ni nada, te lo juro, pero es increíble este juego.